¿Qué tal? ¿Qué tal? Guapísimos, guapísima, cariño, feliz inicio de semana. Feliz Happy Monday. Aquí estamos juntos otra vez, tan diferentes, tan tan diversos y tan iguales. Bueno, pues somos un gran equipo. Únete. Yo soy Carla Hornelas. Hoy haré un video muy cortito. Me encontré un libro que te lo recomiendo. No sé si lo tengan por allí es eh, Meditaciones para Mujeres que Hacen Demasiado de Anne Wilson Schaaf entonces ojalá lo puedas conseguir si no lo consigues no hay problema porque yo te puedo ir eh, leyendo algunas meditaciones esta no te la puedes perder es buenísima eh, es la desvalorización ¿lo has escuchado? ¿te lo han dicho? ¿es broma? bueno, mira, vamos a comenzar Hoy, así, muy cortito, muy como para nosotros, en un lunes, que yo no te quiero cansar de tanta reflexión, sin embargo, quiero que escuches esta lectura que a mí me, me resonó muchísimo para todos mis suscriptores, hombres y mujeres, y a cualquier edad. Te leo. Es un par de minutos. La desvalorización. He cambiado mi pensamiento negativo por mi adicción al trabajo. Así es como continúo maltratándome. Dice, nuestros sentimientos de desvalorización pueden tener muchas formas y una de las más obvias es el automaltrato. Muchas mujeres están empezando a ver que su adicción al automaltrato es su adicción principal. Es dañino para el ser trabajar demasiado. Es dañino para el ser mantenerse tan ocupado o tan ocupada que no tenemos ni tiempo para nosotros mismos. Es dañino, es tóxico, es negativo para el ser estar tan ocupado cuidando de los demás que no tenemos conciencia de nuestras propias necesidades. Es dañino para el ser estar tan volcado hacia afuera que hemos perdido el sentido del mismo. Cuando nos maltratamos a nosotras mismas es inevitable el maltratar a los demás. Ambas formas de daño son destructivas. Aunque nos hemos acostumbrado a dañarnos a nosotros mismos, realmente no creo que está bien para mí. Trataré de abrirme a lo que está bien para mí. Abrirnos a lo que está bien para nosotros. Bueno, pues adelante. Feliz Happy Monday. Soy Carla Ornelas. Vamos a abrirnos a lo que está bien para nosotros, hacer lo que de nosotros depende. Un beso, un abrazo, que tengas una excelente semana y que te abras a opciones positivas para ti, tiempo para ti mismo y hagamos una pausa, que es muy sano. Un abrazo entrañable a todos, a todos, a todos mis suscriptores. Un beso. Feliz, happy Monday.